El día de ayer nuevamente se grabó algo demasiado extraño en el cielo. Sucedió durante una tormenta en México. Y no, no me refiero al video que vimos al inicio de este, sino que tiene que quedarse hasta el final. Para descubrirlo, mi nombre es Oxtla Castro. Comenzamos. Todo ocurrió en Zapotlán de Juárez, en Hidalgo, México. Cuando de pronto el cielo se comenzó a oscurecer, era el anuncio de que pronto caería una tormenta. Los habitantes de diferentes regiones de Hidalgo pudieron observar la formación de una cola de agua, cola de serpiente o cola del diablo, como popularmente le llaman. Poco a poco la cola del diablo comenzó a hacerse más grande y violenta, lanzando ráfagas de aire, pero sin que cayera la lluvia. viene? Pero solo fue cuestión de minutos para que eso se convirtiera en un caos. La tormenta comenzó con una fuerte lluvia que obligó a todos a meterse a sus casas, desde donde comenzaron a ver el diluvio que caía. Y comenzaba a inundar calles y casas, mientras que la cola del diablo estaba sobre sus cabezas. Era como si la región estuviera siendo azotada por un poder divino porque de pronto se puso peor. Y como si se tratara de un pasaje bíblico del apocalipsis, comenzaron a caer granizos del tamaño de un limón, sorprendiendo aún más a todos que no habían presenciado un fenómeno como este en mucho tiempo. Las casas y vehículos sufrieron daños por los fuertes golpes de los granizos afectando a decenas de personas en Zapotlán y áreas cercanas. Rápidamente las redes sociales del municipio y estado comenzaron a compartir las imágenes del fuerte fenómeno meteorológico y es entonces que en uno de esos videos llegados a la redacción de la página de Facebook Mira Hidalgo se compartió con el título ¿Qué carajos es eso? El video que verán a continuación. son unos segundos de grabación de la tormenta cuando algo inesperado baja del cielo a toda velocidad. Es como si se tratara de un fuerte chorro de agua dirigido o un objeto que bajó tan rápido que ni la cámara ni nuestros ojos pudieron verlo y solo apreciamos la cauda que dejó a su paso. El video aún no se hace viral pero ya se tienen cientos de comentarios tratando de saber qué es eso que fortuitamente se pudo grabar. ¿Acaso será un fallo en la realidad? ¿Un objeto invisible que dejó una estela a su paso o, como mencionan algunos, quizá un fenómeno meteorológico desconocido que jamás se había grabado? Lo que haya sido por el momento tiene intrigado a gran parte de aquella región de Hidalgo en México. Quiero invitar a toda la legión Oxlack, ya somos 2 millones de suscriptores en el canal de YouTube. Ahora quiero que todos vayamos a mi Instagram...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 Así que recuerden que juntos somos la Legión Nos vemos en Instagram y también en los siguientes videos.